Organizado. Agradecido estoy de, la, de las empresas que nos están dando apoyo para mantener es, este, este programa vía Facebook y que ustedes puedan disfrutarlo. La bandería Duarte está con nosotros, Centro Médico Doctor Valle, el Doctor Miguel Ángel Taveras, que está tanto en el Centro Médico como en el CIRU 21, de Estación Texazo, Texaco Quisqueya. Camina, camino a Nagua. Ahí está. Todo listo para usted resolver su problema de tránsito. Tuquipe. Ya casi estamos abriendo en Tuquipe. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Sigo felicitándolo. Por la forma en que están llevando. Las filas. Le pido a las autoridades. Del Banco VHD. Que fui esta mañana con la intención de pagar la tarjeta que las personas que están allá adentro en la antesala, antes de entrar pongan gente que tenga autoridad y con cierta capacidad de liderazgo para que puedan salir de vez en cuando y ordenar la fila o pedir a la gente en el ratito que yo estuve ahí yo abrí los brazos señores vamos a ponernos a esta distancia y la gente no se pone brava la gente lo hace vamos a practicar eso en la fila en que usted está haga esto señores vamos a ponernos a esa distancia vamos a cuidarnos con cariño y creo que la gente se somete y obedece el laboratorio es de Dacubi eh, sigo solicitando de que tiene madurez, experiencia para ser tomado en cuenta y que se le dé el permiso para también hacer las pruebas porque en la medida en que más personas se hacen la prueba es una forma de más de disciplinar a la gente cuando la gente le dice usted está positivo tome la siguiente medida pero si le dice usted está negativo cuídese, usted está negativo no se contagie, porque le confieso que esto va a tomar un tiempecito. Y en la medida en que usted tome como sugerencia suya todas las recomendaciones para evitar el coronavirus, vamos a hacerlo. Yo le estoy dando seguimiento al caso de Cuba y en Cuba es que tiene una sociedad de una revolución de 52 años o 53 que es un pueblo que obedece que tiene cierta disciplina que es una dictadura en eso no vamos a definir pero que tiene control sobre esas masas sobre ese pueblo y tiene los instrumentos necesarios como para disciplinar a los cubanos bueno pues es una maravilla yo creo que eso es lo que realmente aquí va o sea que estoy altamente de acuerdo de que tomemos como algo nuestro las intenciones de la disciplina porque por ahora no hay lo más cercano es lo que acaba de anunciar suiza que en octubre va a tener una vacuna pero vamos a ver si de aquí a octubre los efectos secundarios de esa vacuna que ella busca para octubre no tengan que aplazarla o decir que todavía en octubre lo más importante es la vía natural es ¿Vale la vía natural protégete que en la medida en que se protege mucha gente el virus tiene una tendencia a ir disminuyendo hoy inclusive el, según la, los números hoy el número de descontagiado fue mucho menos que ayer. Aquí están los datos. O sea que el número inclusive, el número de, de funciones, de muerte, fueron 15, menos que ayer. Y a nivel mundial también se está presentando alguna mejoría. O sea que tenemos que seguir asumiendo nuestra disciplina para una vía natural, disminuir esta realidad que estamos viviendo.